¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un caso real, 100% real, eh, súper confirmado por muchos medios y demás. Este es un caso de TikTok, bueno, se dio en TikTok y como yo les he dicho muchas veces, los casos reales superan por mucho a los que son ficción. Eh, no importa cuántas cuentas veamos de gente comiendo comida putrefacta, de gente con demonios en su casa, de cuentas del chico dinosaurio y demás... Este caso perturba mucho más que otros, así que bueno, si quieren saber de qué se trata, yo les recomiendo que se traigan algo de tomar. Yo estoy tomando... ¡Ay! Me da vuelta. No sé si ustedes conozcan la bebida de Calpico. Si la conocen, díganme en los comentarios, está súper fría, hace mucho calor, así que yo les recomiendo que se traigan algo rico, un heladito o algo así, o si hace frío, pues algo de frío. Y pues bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que cada que yo suba video, pues YouTube les notifique y sean los primeritos en venir a comentar, porque en cuanto se sube un video, yo estoy activa y contestando y dando corazoncitos, así que pues por eso les puede servir la suscripción. Y de todos modos, Chuck los va a pasar a visitar a sus casas, entonces pues no se preocupen. Y recuerden que tengo redes sociales. Por si me quieren seguir en otros lados Instagram, TikTok, Facebook y Twitter En todos esos lados estoy activa publicándoles memes Publicándoles historias, fotos y demás Así que yo les recomiendo que también me sigan por allá Y bueno, ¿qué les parece si sí, continuamos con ya lo que es el video? Para que no me digan marijo, pero apodo intros largas Yo lo sé, hago intros muy largas Pero solo tengo este minuto y medio, dos minutos para platicar con ustedes Antes de empezar con el tema Así que bueno, ¿qué les parece si sí, comenzamos ya? con este videito, vamos ya ok, este fue un caso que se dio hace ya un tiempo pero según lo que yo googleé y vi en youtube y demás, no llegó mucho este caso a lo que fue latinoamérica o por lo menos los que hablamos español, porque fue un caso que eh, se dio para los que hablan inglés, ok, entonces para esa comunidad, para la gente que habla inglés eh, pues sí fue muy sonado porque fue un caso fuerte, pero yo aquí les voy a platicar qué fue lo que ocurrió Ok, lo que vamos a estar viendo Son las imágenes de una De una chica, de una persona Llamada Nicola Priest Priest No sé cómo se pronuncia Nicola Priest um, Ella subía TikToks, a su perfil de TikTok Seguido Subía videos pues como tiernos Así como, ¿cómo les puedo decir? Como normales y en muchos de ellos Aparecía su pequeña hijita Que eh, solamente tenía tres años, aparecían ahí haciendo como, ya saben, bailecitos juntas y cosas así. La niña se llamaba Kylie Jade y, les digo, aparecía con su mamá en varios videos. Entonces, así como ustedes podían ver los videos en redes sociales, pues se veía que la niña y su mamá eran como unidas, pues tenían una relación normal entre madre e hija porque, pues, aparte es una niña chiquita. Bueno, esta... Mujer llamada Nicola Solamente tenía 23 años Cuando todo esto um, Ocurrió, ¿ok? Okay. Uh, ok, Nicola Tenía un novio, que bueno Se dice como por otras fuentes Que ni siquiera era su novio Pero bueno, supongamos, tenía una relación Con este hombre, entonces um, No era el papá de la niña pero pues la visitaba a menudo, a ella, a su novia. Y bueno, como ustedes saben, en otros países acostumbran a tener cámaras de vigilancia en casi todos lados, en la calle, a la entrada de los edificios de las casas. Entonces, eh, pues se pueden ver muchas grabaciones de cómo era la relación real entre Nicola y su hija. Se ve en varios videos, que obviamente se liberaron después de todo lo que ocurrió, como Nicola no le hacía mucho caso a su, a su hija pequeña... Eh, se ven varios como, pues sí la lleva a diferentes lados Pues ni modo que la deje sola en su, en su departamento donde vivían ellas dos Pero se ve que la mamá no le hace caso, no la voltea a ver La, la niña pues parece que solamente va atrás de ella porque pues, pues es su mamá no O sea, ni modo que se vaya a otro lado Pero ella siempre se está viendo como en el espejo y en el celular y así Entonces a la niña como que no le hace mucho caso Total, una vez ocurre que el novio la va a visitar a Nicola a su casa y pues ellos querían tener, pues ya saben, en su momento a solas. Entonces como que decidieron poner a dormir a la niña pues en su cuarto, pero la niña no se quería dormir, ¿ok? Entonces pues se despertaba y se levantaba y demás interrumpiéndolos a ellos de cualquier actividad que quisieran hacer. Ustedes ya saben cuál actividad. Entonces los interrumpía y los interrumpía. Bueno, lo que ocurrió después fue que el 911 recibe una llamada de Nicola eh, diciendo que la niña pues no reaccionaba cuando llega la policía y toda la ambulancia y demás al departamento de Nicola ven una escena un poco rara ya que lo que había ahí era la niña tirada a medio cuarto en un cuarto oscuro estaba ya sola, estaba el cuarto cerrado como si, o sea, como si ellos nunca hubieran ido a revisar qué sino que simplemente ya supían qué les había pasado qué le había pasado a la niña entonces llegan ellos y ven que, pues, desafortunadamente ya no hay nada que hacer con, pues, con ella. O sea, ya no estaba entre nosotros. Entonces, obviamente, ellos notaron que esto estaba raro y se los llevaron, pues, allá a la policía. Y sí los encarcelaron porque, obviamente, esto estaba, estaba muy raro. estaba pues como misterioso, ¿no? ¿Cómo fue la forma en que encontraron a la niña y demás? Y obviamente siempre son los primeros sospechosos los papás. Bueno, en este caso la mamá y el novio. ¿Ok? Entonces está en la cárcel, pero al no tener todavía una investigación completa, dejan salir a Nicola. ¿Ok? Bajo fianza, si sí paga una, una fianza, y sale en libertad. ¿Ok? Aquí es donde viene lo raro, obviamente esto no lo sabíamos porque todo esto lo posteó ella en redes, no tenía muchísimos seguidores, tenía alrededor de unos 3000 o sea, realmente es que no mucho, pero empezó a llamar la atención cuando de repente de subir videos con tiernos, pues con su hija de que uy sí la amo y la adoro y ahí sí mi bebé y los abrazos y los besos y demás, eh, de repente empieza a postear videos como, ay mi bebé te extraño, pues qué mal que por pues, así que qué mal que mal te moriste, pero pues vas a estar en un lugar mejor Publica dos, tres videos donde ella se ve así como que está fingiendo que está llorando Como si estuviera muy afligida, ¿saben? Que sinceramente, o sea, si estaba raros Se veía como que no estaba llorando del todo Y menos para un dolor que es como perder un hijo Entonces ella está así como, oh, oh, qué triste Sube dos, tres videos sobre eso Pasan siete días Y ella ya estaba subiendo videos de ella así bailando Ya saben los trends de TikTok Ella ya salía normal sin llorar, ni siquiera cara triste, y les digo así bailando, subió incontables videos de, oh, ahora me compré esto, vamos a abrirlo, y ahora me compré este labial, vamos a abrirlo, vamos a probarlo, como si la niña nunca, nunca hubiera existido. Entonces esto sí estuvo muy raro, ¿ok? Hasta ahí va el caso. Obviamente, ya empiezan a investigar, y los forenses se dan cuenta que pues realmente la niña había muerto por golpes, tenía muchos golpes como en el abdomen y demás, entonces se dan cuenta de que pues no fue una muerte natural, ¿verdad? Concluyen la investigación y ahora sí es cuando toman a la mamá, a Nicola y al novio y se los llevan a la cárcel dándoles como 15 años de prisión a cada uno. Ya después que empezó como a surgir más y más la investigación, eh, los vecinos del departamento donde vivía Nicola y su hija eh, dijeron que pues constantemente se escuchaba como la señora le gritaba a la niña, la trataba mal, o sea, la maltrataba seguido, entonces no era como que una cosa de una ocasión y se les pasó la mano con el castigo o con la nalgada, no, no, no, esto ya era como seguido, seguido, hasta que desafortunadamente le quitaron la vida simplemente porque la niña estaba molestando a la hora de que ellos querían tener como su tiempo a solas, y ese fue todo el coraje Después también encontraron mensajes entre ellos dos Donde ella, la misma madre de la niña Le decía al novio de que no te preocupes este, no voy a deshacer de la, de la escuincla casi casi Porque pues no nos deja hacer nada y demás Y encima salen estas grabaciones que les puse al principio Donde se ve que ella ni la toma en cuenta como si le estorbara a la pobre niña que culpa tenía afortunadamente este caso sí quedó resuelto no tardaron mucho, realmente es que no, no pasó mucho tiempo en la cárcel los primeros días si les digo salió bajo fianza pero no pasó mucho tiempo en libertad antes de que ahora sí ya la aprendieran bien y ahora sí le dieran su cadena de 15 años y creo que al novio le dieron 14 años por ser como un cómplice pero pues realmente quien hizo todo gracias a los mensajes que le descubrieron fue ella su misma mamá eh, que decía me voy a hacer del de este me estorba, lo demás. Y obviamente hay un montón todavía de sus videos en TikTok, pero ya son como el resubido del resubido. Esta cuenta ya, ya la quitaron, los videos ya no están, los originales ya no están disponibles. Pues obviamente después de, de este tipo de cosas, TikTok baja las cuentas. Afortunadamente la cuenta ya no existe, pero pues... Les digo, o sea, estos casos que son reales, ya les he hablado de varios casos que sí son 100% reales, son mucho peores de los que podemos encontrar de gente que simplemente hace contenido por hacer contenido para entretener. Y es aquí cuando entra de que ustedes me dicen todos los casos de Internet son falsos, desafortunadamente no es así. Este caso y muchos otros de los que ya les he hablado, terminan así de mal. Ya les he platicado otra TikToker que le hizo lo mismo que le hizo esta señora a su hija, le hizo a su hermana, otro más donde su papá también los fastidiaba y, y la hija y su novio fueron y tuvo el mismo fin. Ay, sí, hay muchas cosas así. Lo importante aquí es que todos estos casos de los que les he hablado, todos han sido resueltos, todos han sido de que la gente sí acaba en la cárcel. Entonces, pues bueno, aquí es cuando les digo, puede ser... Que el 90% de las cosas que vemos en internet sí son creadas para entretener, por lo menos los casos, ¿no? Así como los casos raros y demás, pero sí hay de verdad. Es por eso que de repente cuando sí hay cosas muy extrañas, yo me pongo a pensar, bueno, ¿sí será de verdad o no será? Porque pues a lo mejor la gente no puede decir así tal cual, estoy en peligro o me están maltratando o demás pero lo dicen como de otra forma, entonces pues es aquí donde hay que poner un poco de atención. Afortunadamente todas las personas que vieron los videos de que ella disque llorando por su hija y después actuando normal, pues hicieron reportes de que oye qué onda con lo que está subiendo y pues también ayudó al caso. Y bueno, fantasmitas, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Como les comenté en Instagram, por hoy les subí una historia diciéndoles que siempre son peores los casos reales que los ficticios o los creados para entretener. No sé ustedes qué opinen no sé si ya habían escuchado este caso. Esto se dio en el 2020, pero como les dije, eh, no fue mucho como de los que hablamos español, sino más bien de los que hablan inglés. Pero bueno, me gustaría que me dejaran sus comentarios. Pues en los comentarios, obviamente. Les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente. Y pues recuerden que ya estamos con la eh, programación normal de cuatro videos a la semana. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye, bye.